Muchas personas con autismo sienten ansiedad en los contextos escolares en los que se mueven. Hay demasiadas sillas, timbres estridentes o normas establecidas de manera inconsistente. Para mí había ciertos estímulos que me causaban mucha ansiedad y especialmente el clic clic de los bolígrafos y el sonido del reloj eran los que se me metían en la cabeza y eso me imposibilitaba la concentración. Si hay mucho ruido, pues a veces se cesaban un poco, se ponían un poco nerviosos, pero en mi caso lo que he visto es que pues, ponían un poco nerviosos, se llevaban un, un poco más, se intentaban tranquilizar y volvían a la normalidad en un par de minutos. Los estudiantes, mis compañeros, eh, los profesores, las materias, los exámenes... Sobre todo cuando había un examen y no me lo había preparado. Sí, a veces porque o me dolía la cabeza o... ¿O me daba la ansiedad? Pues miedo porque porque no sabe si se iban a reír de mí si, o por suspender el examen. En cuanto a la gestión de la ansiedad en los exámenes, eh, pienso que es difícil saber cómo manejan esa ansiedad, porque no suelen exteriorizar mucho sus sentimientos. He miedo bastante ansiedad en el tema de los exámenes. Yo me imagino que incluso habrá gente en que sea incapaz de soportar esa ansiedad y acabe... huyendo. A veces me agobio un poco. Pero fatal, fatal. Y a la otra persona igual bueno le gusta, luego sabes, luego al profesor no le, no le gusta, lo ve feo, entonces es un poco de ansiedad. Algunos profesores te, te explican las cosas como si ya lo tuvieses que saber. Yo ya era como que solo mis padres me podían comprender eso Eso es lo único que comuniqué En mi caso, no se sé, lo cuento a nadie en especial tuviese si hubiese un psicólogo o psicóloga para, para que cuando tengas algún problema en clase Que puedas ir a pedirle ayuda o eso ¿ok? O que también puedas confiar más en los profesores Para poder contarles un problema en que tienes en clase pues que estuvieran un poco concienciados eh, de lo que le pasa a ese tipo de gente y, y que les ayuden o que les pregunten, que tengan un poco de empatía. Por eso es necesario crear un ambiente de confianza en la clase para que se sientan lo suficientemente cómodos para que si tienen un problema el alumno pueda comunicarse con el profesor y por eso pienso que el profesor debe trabajar en comprender al alumno y en generar confianza con el resto de los compañeros de la clase. ¿Crees que podemos hacer cambios en los estímulos del contexto académico para ayudar a los alumnos con autismo a reducir su ansiedad? Si te ha gustado este vídeo y te ha hecho pensar, deja tus comentarios y ayúdanos a mejorar.